Hola amigo ucraniano ucraniana. Espero que estés chido. Somos Cráneo y vamos a hablar de un tema que es la ansiedad. Es la experiencia anticipada del al fracaso. Right. Sí, lo es. Y lo que... mucha gente no sabe lo que declara cada día en su vida, ¿no? Mucha gente siempre está declarando que está enferma, o que está jodida. Monetariamente hablando. Ningún hombre me hace caso, ninguna mujer me pela, ¿y qué pasa? Eso, justamente, eso que declaran tanto, eso lo que le temen tanto, lo tienen. ¿Por qué? Porque están declare, y declare, y viviendo, y viviendo. ¿Qué necesitas? Es como decía mi abuelita, es la cola del diablo. Porque el hecho de que a lo mejor no has procedido de alguna forma para obtener lo que quieres, genera ansiedad. Y la misma ansiedad te hace precisamente que empieces a, a declarar todo ese tipo de cosas negativas, entonces se vuelve la cola del diablo, se vuelve un círculo vicioso en lugar de volverse un círculo virtuoso Se hace más grande, ¿no? ¿no? Uy, en el rock se da tanto eso. El rock en México yo siento que... Muchas veces no trasciende por esa mentalidad de víctimas, ¿no? De, no, pues es que está de nabo, pues aquí no se oye Más que tropical o reggaeton o no, pues no nos pelan No es así, señores, o sea, hay que crear, crear las oportunidades Hay que crear, ¿no? De estar ahí, pobre de mí, no, me, no va a pasar No, señores, sí sucede, sí sucede, como decía Vince Lombardi Lo importante no es ganar, es lo único ¡Ajá! qué opinas, Toño? ¿Cuántas veces no, por...? Esa ansiedad que nos causa lo que estamos hablando, de, de no saber qué es realmente lo, tu paso a seguir, la misma ansiedad te hace que te tropieces tú solo. Yes. Tío, te estás hablando de la música, pero puede ser en cualquier de la vida, plano de, de la... tu vida. ¿no? Eh, tienes un proyecto de lo que tú, a lo que tú te dediques y chino, o sea, no le das chance que tu proyecto crezca, que madure y por querer acelerar las cosas, ¡pum! estás hasta abajo. Y no avanzas y estás no Avanzas, te, te cosas, te creas más ansiedad y al rato pues estás de lado. Lo peor es que... La mayoría de las personas queremos sí. obtener resultados diferentes uh -huh. y haciendo tacañón. lo mismo. Exactamente. Está cañón. Dicen por ahí que ese es el, el principio de la locura. Uh -huh. El querer que pasen cosas distintas cuando estás procediendo de la misma manera. Dicho de otra forma, querer cosechar peras cuando sembraste cerezas. Exactamente. Está cañón. Entonces, cuidado sobre todo en lo que piensas en lo que dices, así es, ¿no? quiero dejar de por ansiedad, o sea, pasos lentos y seguros es mejor que tener antes No, y, y lo que va a ser será, ¿no? O sea, no hay nada que, que no esté, que no vaya a suceder, que no tenga que ser. O sea, incluso los mismos fracasos entre comillas, pueden ser triunfos para la gente que cree, ya sea que creas en un dios, o que creas en ti mismo, o que creas en lo sea, pero la gente que cree, todo le ayuda para bien. Ahorita que estás hablando de eso, estoy viendo una serie en Netflix que se llama Los Erolosos. Habla de grandes deportistas que han llegado a lo máximo y fracasan. Y lo más cañón es que muchos de ellos, si no es que la mayoría, han hecho de ese fracaso una virtud o un éxito. Está muy cañón, véanlo. La verdad es que está muy, muy motivador. No Hay uno de un boxeador que está muy cañón que boxeaba porque... Pues, su papá lo obligaba. Entonces, en el momento en que él pierde el campeonato mundial, para él fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Está bien cañón. Uh -huh. Veanlo, está bien chido. Y habla precisamente de eso, ¿no? Como depende más bien de la actitud que tú tomes ante las cosas, si es un éxito o un fracaso. En real. Entonces, lo que todo el mundo podría pensar que es un fracaso, si tú lo tomas con la actitud correcta, en lugar de que te hunda, te va a hacer ir para arriba y ser mejor te ayuda a crecer ¿cómo vas a crecer si nunca te equivocas? así es Exactamente. y es parte de vivir ¿no? Claro. ¿Que para tener éxito hay que fracasar si no, pues para Sí, que que que te sepa, para que te sepa una victoria tienes que tener garrotas, ¿no? así es pero siempre aquí lo que hace la diferencia es la actitud así con la ¿no? cultura Sí, claro, si no te puedes quedar ahí y la ansiedad produce bien. muchas enfermedades y te o... vuelve y te lleva justamente a eso a la ansiedad y la ansiedad te puede llevar desde un problema físico hasta un problema mental como, como las enfermedades estas sociales el alcoholismo la sí. y muchas otras cosas ¿no? uh -huh. entonces confía en lo que tú quieras confiar en ti mismo en uh -huh. Dios en lo que quieras cree y no, seas, no estés ansioso crea, crea no comas ansias no? <risa> <risa> así que <risa> así <risa> mi papá no comas ansias no comas ansias. esperamos que se suscriban eh, denle campanita denle ¿Por? El ¿Para qué la campanita? ¿Por qué? La, ¿La campanita en realidad va a hacer que tengas la notificación de que hay nuevo material de cráneo Así es. De cualquier índole ¿Sí? Te va a llevar ahí a este... luego, luego Vas a tener noticias de primera mano, no bonito, porque te las compartieron ni por rebote ni nada. Te va a llegar directo. Entonces, pues ya sabes, campanita, para que estés al día con nosotros y nosotros contigo. Así que, nos vemos en la que sigue, tú que estás del otro lado del cristal Y ya sabes, pórtate mal, cuídate bien, nosotros somos claros en el poder del rock. Y nos vemos en la que sigue. ¡Adiós! <risa>